Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este día les tengo la oportunidad de enseñarles cómo activar el modo oscuro de Windows. Bueno, para esto vamos a ir al icono de Windows y vamos a ir acá a la tuerquita de configuración. Le damos... Y aquí vamos a ir acá donde dice personalización fondo y pantalla de bloqueo bueno aquí vamos a ir a colores y en colores vamos a decirle que nos active el modo oscuro y listo acá se nos activa el modo oscuro eh, el color de la barra de tareas sería escoger un color acá cualquiera el rojo y darle acá en Inicio Bueno y si el caso es que queremos que el modo oscuro Se active automáticamente Vamos a ir a la tecla de Windows Y vamos a buscar Programador de tareas bueno, Acá Vamos a entrar Y aquí vamos a crear Una tarea básica Le damos Bueno y el nombre de la tarea se va a llamar Modo oscuro Descripción, habilitar oscuro. vamos a darle en siguiente y lo que nos va a preguntar es cada cuánto quiere que se inicie la tarea diariamente mensual una vez bueno al iniciarse el equipo bueno que acción desea realizar vamos a iniciar un programa le damos siguiente y en script vamos a poner así rg bueno le vamos a dar aquí en agregar argumentos y vamos a copiar este código que se nos voy a dejar en la descripción le damos copiar pegamos le damos siguiente finalizar y ya eso es todo, ya se nos va a iniciar automáticamente cuando prendamos el equipo si queremos desactivarlo o eliminarlo vamos acá en tareas activas y vamos a bajar y vamos a buscar modo oscuro que fue el nombre que le pusimos acá está modo oscuro le vamos a dar doble clic y nos, se nos va a abrir aquí lo podemos deshabilitar o eliminar pues, para que ustedes vean yo lo voy a deshabilitar y ya para volverlo a habilitar en habilitar ejecutar y se ejecuta y ya me en el modo oscuro vamos a ver si sí es verdad y claro ejecutar y vamos a caer y se nos activa automáticamente listo chicos eso es todo por hoy espero les guste les sirva y si tienen alguna duda no olviden el comentar aquí abajo yo estaré muy pendiente de ustedes y suscríbanse